bueno hola hola hola hola a todos buenos días buenas tardes buenas noches depende a de qué hora escuches este video. Eh, esta es la clase número 10 de, a, de la lista de reproducción aprende astrología fácilmente eh, y acá voy subiendo todos los miércoles a las 22 horas, se sube un video en el que ordenamos las clases. Este es un video grabado con anterioridad, por supuesto, a la fecha de, eh, de subida. Eh, y también los martes y los sábados a las 19 horas hacemos una clase en vivo en la que hacemos las prácticas de astrología porque la astrología es práctica cuanto más practiquen mejor la astrología desde mi punto de vista al menos no se puede estudiar de memoria la astrología es práctica por supuesto que la base la tienen que tener y, la, y tienen que también tener dónde consultar esa base. Por eso, en cada video que yo subo de estas clases, yo les dejo un resumen con palabras claves en eh, la caja de descripción acá abajo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan buscarlo muy fácilmente. Cada clase tiene su título como corresponde eh, y en cada clase van a encontrar algo distinto de esta base. ¿Qué es esto? O sea, ya vimos el Sol en cada signo, ya vimos la Luna en cada signo, ya vimos a Venus, a Mercurio en cada signo, ya vimos a Venus en cada signo y ya vimos a Marte en cada signo. Esos son los planetas por la cercanía a la Tierra que le llamamos planetas interiores. Ahora vienen dos planetas que pueden ser considerados exteriores o como me gusta a mí llamarlos fronterizos. ¿Por qué? Porque esos dos planetas hacen la fr frontera respecto a los planetas exteriores. Estos dos planetas son Júpiter y Saturno. Hoy vamos a hablar sobre Júpiter y en la próxima clase vamos a hablar sobre eh, Saturno. Entonces, Júpiter es este que aparece acá, este simbolito que parece un 2 con una rayita para abajo o un 4, como lo quieran ver. Eh, bueno, en este momento aparece con esta R al lado Que significa que está en proceso retrógrado Ya vamos a ver más adelante qué significa un planeta retrógrado Pero a esto por el momento no le presten atención O sea, el símbolo es nada más que esto ¿Sí? Júpiter eh, Y vamos completando los 10 planetas que en astrología tomamos en cuenta. Sabemos, por supuesto, que la Luna no es un planeta, pero por la influencia tan grande energética que tiene sobre nuestro planeta y sobre nosotros, sobre nuestro humor, sobre todo, eh, la consideramos un planeta más. Bien, hoy vamos a hablar de Júpiter, como siempre yo me traje mi machete para no irme por las ramas les recuerdo les pido el favor de que si todavía no se suscribieron al canal se suscriban es gratuito suscribirse a mí me ayuda muchísimo porque eh, youtube viraliza los videos cuanto más suscriptores tenés eh, que le den click a la campanita eh, ahí cuando le dan clic a la campanita les va a aparecer un menú desplegable que dice todos, ninguno o personalizado denle a todos, así les avisa cada vez que subo un nuevo video, estoy subiendo mucho material eh, durante la semana, bueno cada uno verá este es un canal ecléctico donde no solo se habla de astrología, se habla de política, de cocina, de carpintería, de, de viajes. <ríe> Así que cada uno verá eh, qué es lo que le interesa. Lo que, que mi compromiso es que en cada título yo digo la verdad de lo que ocurre dentro del video. Entonces cada uno después podrá elegir. Bueno, vamos entonces con Júpiter. Júpiter es un planeta que a mí me encanta porque Júpiter es el... en astrología es considerado el gran benéfico, ¿sí? eh, Es el planeta más grande de nuestra galaxia y... Eh, de nuestro sistema solar, perdón es el planeta más grande eh, eh, y... Y es bueno. Él expande todo lo que toca. A mí me gusta, cuando hablo de Júpiter, contar eh, un poco la mitología, ¿no? Júpiter eh, en la mitología romana, eh, Zeus en la mitología griega. Y dicen la mitología que Zeus eh, se convierte en el dios del Olimpo y se convierte en el dios del Olimpo al desplazar a su padre Saturno eh, Saturno eh, como ya vamos a hablar en la próxima clase pero como dios de, del tiempo Cronos en la mitología griega eh, se comía a sus hijos hasta que un día eh, la madre de los hijos de, de Saturno se cansa y esconde a uno que es Júpiter entonces Júpiter va a pelear con su padre y saca de su estómago a todos sus hermanos bien eh, eso es lo que dice la mitología Ahí se convierte en dios de, del Olimpo, eh, en el dios máximo del Olimpo, Zeus, eh, en protector, ¿no? Eh, y se casa con eh, Eras, la, eh, la diosa del matrimonio. Eras, por supuesto, era muy fiel, y... Eh, y Zeus no era tan fiel porque es expansivo. Está la infidelidad en, su, en sus genes. Porque le gusta expandir las cosas. Eh, y dice la mitología que, que él amaba tanto a su esposa que, eh, que un día decide serle fiel eh, y para hacerla feliz y que fue tan eh, tanto lo que le costó serle fiel que le fue infiel mentalmente y que de ese pensamiento nace Mercurio que es el dios del eh, de lo mental, ¿no? del pensamiento, ya hablamos de Mercurio bien eh, el principio de Júpiter es afrontar la vida con optimismo. Eh, el sentido de coordinación de las cosas, tendencia a fundir orgánicamente el instinto y la razón, la pasión y la reflexión, el poder. El símbolo eh, representa la madurez lograda por el éxito tras la lucha, el optimismo, la extensión traversión, los honores, la autoridad, la fe, la sabiduría, el confort, la riqueza, las personas afortunadas, el lujo, el juez, el maestro. Bien situado y con aspectos armónicos con otros planetas en la carta astral, representa la dignidad, el sentido de la justicia y la piedad, la afectividad bien desarrollada, la ambición, la generosidad, la serenidad, el equilibrio psíquico, la filantropía, la simpatía, la benevolencia y el pacifismo. Mal situado y con aspectos inarmónicos con otros planetas en la carta astral, representa la megalomanía, la ostentación, el amor por el juego, la arrogancia, el orgullo, la hipocresía, la presunción, las dudas, la deslealtad, la displicencia, el esceptismo el amor desmesurado por la comida, la tendencia al despilfarro, el fanatismo, la cólera, la incapacidad para apreciar la vida. Anatómicamente eh, rige la circulación de la sangre, eh, el hígado, los muslos, las caderas, pies, oído derecho, parte superior de la frente, páncreas, glicógeno y tejidos grasos. Eh, Júpiter tarda en dar toda una vuelta al Zodíaco 12 años. O sea, aproximadamente está un año en cada signo. Eh, por lo tanto, las personas nacidas dentro de ese año comparten el signo zodiacal de Júpiter. Júpiter Júpiter en los signos. Júpiter representa la sociabilidad y va más allá de lo estrictamente personal. Está relacionado con los viajes, la comprensión holística, la filosofía y las creencias religiosas. Júpiter tarda aproximadamente un año en atravesar cada uno de los signos del Zodíaco, lo que significa que todas las personas nacidas en ese tiempo... ...tendrán a Júpiter en el mismo signo. El signo en el que se encuentra Júpiter en la carta natal... ...describe la forma en que la persona busca comprender la vida... ...y cómo expresa sus creencias, ya sean morales, espirituales o intelectuales. Júpiter en el signo de Aries, si estuviera acá. ¿Sí? Mucha iniciativa personal y valor. Son personas fuertes que no se rinden fácilmente. Son entusiastas, optimistas, confiados y convencidos de sí mismos. Son firmes en sus creencias. Júpiter en Tauro. Enfocan la vida de una manera práctica, aplicando sus creencias a lo cotidiano. Su crecimiento personal está relacionado con el mundo material y van en busca de la estabilidad y la seguridad que éste les aporta. Los placeres de la vida son para ellos algo fundamental. Con Júpiter en Tauro tenés que cuidarte mucho de eh, no engordar, por ejemplo. La comida es muy importante para... Alguien nacido con Júpiter en Tauro. Júpiter en Géminis. Son personas con poder de persuasión. Necesitan adquirir información y conocimiento y comunicar lo que aprenden. La comunicación es imprescindible para ellos. Es su forma de estar en conexión con la humanidad. Tienen mucha curiosidad intelectual. En cambio, si la carta que estás estudiando tiene Júpiter en cáncer, son personas sensibles, cariñosas, protectoras y compasivas con los demás, muy ligados a la familia y a sus tradiciones. Necesitan un ambiente familiar sereno donde reine la armonía. El crecimiento personal está ligado con los valores y creencias tradicionales y el cuidado de las personas que aman Júpiter en Leo si fuera tu caso o el caso que estás estudiando en una carta son personas orgullosas y seguras de sí mismas de creencias muy profundas pueden llegar a expresarlas de una forma algo dramática o teatral su crecimiento personal depende de la admiración y el reconocimiento por parte de los demás que les aporta confianza en sí mismos. Júpiter si sí estuviera en el signo de Virgo. Para estas personas, el sentido de la vida radica en ser útiles a los demás. Son serviciales, entregados y su crecimiento personal va más allá de las propias necesidades. Tienen un amplio y desarrollado sentido de la ética, perfeccionistas, analíticos y extremadamente detallistas. Júpiter en Libra. Su sentido de la justicia está muy desarrollado. Es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 ...que buscan la relación entre sus creencias y la realidad. De sentimientos profundos y mente penetrante... ...les atrae lo misterioso y lo oculto. Las experiencias intensas dan sentido a la vida. Júpiter en Sagitario. Júpiter tiene dos domicilios. Júpiter es regente de Sagitario, que es su domicilio principal... Y Júpiter es corregente de Pisces. Fue hasta que se descubrió Neptuno, eh, fue el regente de Pisces también. Cuando se descubrió Neptuno, Neptuno pasó a ser el regente de Pisces y Júpiter el corregente. Júpiter en su domicilio en Sagitario, eh, Dice que simboliza el crecimiento personal y el enfoque de la vida están relacionados con la comprensión de los temas espirituales, las cuestiones existenciales y la filosofía. Júpiter en Sagitario expande la sabiduría. La persona es optimista, confiada, independiente y entusiasta y siente la necesidad de viajar para ampliar sus horizontes. Júpiter en Capricornio en este momento está en Capricornio eh, hasta fin de año va a estar en Capricornio eh, desde hace un año o sea todas las personas que nacieron entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020 eh, nacieron con Júpiter en Capricornio son personas per Perseverantes, trabajadoras que dedican gran cantidad de energía a perseguir sus objetivos. Valoran mucho el estatus y las realizaciones concretas. Con un sentido muy desarrollado de lo práctico y poco influenciable por los sentimientos. Les gusta la autoridad y aspiran a puestos en los que poder ejercerla. Júpiter en acuario. Para todos los nacimientos a partir de este fin de año, ¿sí? Por un año. Eh, son personas muy idealistas, humanistas, progresistas y abiertas a todo tipo de puntos de vista. Son tolerantes con todas las religiones, razas, culturas y clases sociales. Les gusta investigar todo tipo de creencias espirituales hasta formar su propia idea de quiénes son y del sentido de la vida en general tienen una conciencia de grupo muy desarrollada sintiéndose parte de un todo y júpiter en Piscis, si estuviera acá júpiter Expande la sensibilidad de la persona, la compasión y la empatía emocional, haciendo de ella un ser encantador, con facilidad para sintonizar con los demás, lo cual está muy relacionado con su crecimiento personal. Son humanitarios y se entregan a causas sociales. Hay una fuerte conciencia de la conexión entre todas las personas y seres en general. Bueno, eso fue el paso de Júpiter por los 12 signos. Les recuerdo que Júpiter tarda 12 años en dar toda una vuelta. Quiere decir que los ciclos de Júpiter son cada 12 años en tu carta. O sea, vos nacés y tenés Júpiter. En un determinado signo, por ejemplo en mi caso que es Júpiter en Libra, a los 12 años vuelve a estar en el mismo lugar donde estaba cuando yo nací, a los 24 años vuelve a estar donde estaba cuando yo nací, a los eh, 36 años nuevamente, a los 48 años nuevamente. Y cada uno de esos ciclos, así hasta que me muera, ¿no? Cada uno de esos ciclos marca un comienzo de algo que tiene que ver con el aprendizaje que yo vine a hacer o a tener en esta encarnación debido a el momento en que nací, donde estaba Júpiter. Bueno, ya de eso vamos a profundizar, por supuesto, mucho más. Igual te invito a que vayas tomando, aunque recién estés iniciando las clases, a que vayas tomando las, las clases prácticas. Los martes y los sábados a las 19 horas, porque ahí se van descubriendo nuevas cosas y se van profundizando sobre estos temas. Te recuerdo también que en la caja de descripción de acá abajo te queda el resumen de esta clase para que lo puedas consultar en cualquier momento que lo necesites eh, les mando un abrazo muy grande a todos, a todas, a todes los que hayan escuchado esta clase y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con eh, Saturno vamos a descubrir las particula particularidades de lo que en astrología se llama el gran maléfico. Eh, y no te quiero adelantar nada, pero en realidad no es malo. Eh, les mando un abrazo, hasta la próxima clase. Chao.